Bueno, la razón por la que llevo mi cabello así, mis trenzas, primero porque me gusta, me encanta cómo se ve, y lo segundo es porque es muy práctico para mi día a día. Eh, trabajo en una panadería artesanal francesa, entonces mi dotación amerita que tenga el cabello recogido y las trenzas, con las trenzas puedo lograrlo, entonces me lo recojo y no tengo ningún inconveniente con él. Y pues la otra parte es que me gusta cómo se ve, entonces es como doble función,